19 de noviembre de 2020, Universidad Nacional de Córdoba, acto virtual de la colación de grado de la Facultad de Ciencias Médicas. Señores egresados, autoridades, personal no docente, familiares y amigos, le damos la bienvenida a este acto virtual de colación de grado. Preside el mismo el señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor doctor Rogelio Pisi. Nos acompañan la señora secretaria académica de la Facultad de Ciencias Médicas, profesora doctora Patricia Paglini, la señora secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas, profesora doctora Marina Poncio. El señor secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas, médico Andrés Ortega. El señor secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor médico Federico Prieto. La señora subsecretaria. De supervisión, supervisión curricular y acreditación de la Facultad de Ciencias Médicas, Profesora Licenciada Silvina Racagni de Moción. El señor Secretario de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, Profesor Doctor Bernardo Gandini, el señor Subsecretario de Asuntos Administrativos de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor doctor Roberto Sánchez. A continuación, escucharemos en respetuoso silencio y unción patriótica las estrofas del himno nacional argentino. El señor decano, profesor doctor Rogelio Pisi, se referirá al presente acto académico dirigiendo unas palabras. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, tío. Fantástico. Bueno, hoy es un gran día de gran alegría que se comparte en toda la comunidad universitaria junto a sus familias. Terminó el tiempo del grado, el tiempo que Borges comparó con el río en su devenir, o alguien como Machado, más cerca de ustedes, que lo comparó como el camino. Pero el tiempo es un presente volátil, transitorio e inasible. El tiempo es cada uno de nosotros, y la culminación de esta etapa trasunta que eligieron valores responsablemente, o sea, que son libres. Durante estos años desarrollaron el concepto de los griegos, carpe diem. Carpieron los días y toda su potencialidad se difuminó por los claustros de esta prestigiosa universidad. Les ha tocado una época difícil, donde las ideologías se derrumbaron, las fluctuaciones sociales están en todo el mundo con sus funestas consecuencias y algo que está transformando la Tierra, la globalización y el calentamiento global. Estas dos situaciones hicieron aparecer enfermedades que creíamos controladas y otras que jamás imaginamos que tendríamos y que hoy son una triste realidad en nuestro país. Por lo tanto, no crean que podrán adentrarse en la era tecnológica sin antes haber efectuado la prevención primaria. Hoy padecemos una pandemia que se multiplica sistemáticamente, actuando como bombas difusoras víricas que se disparan y amplifican los contagios. La reproducción de esta conducta indolente excede los límites nacionales, alcanzando escala internacional. Este virus impredecible y con gran capacidad destructiva tiene en la primera línea de batalla al equipo sanitario. Vaya para ellos mi reconocimiento y mi gran admiración. La característica que tiene esta pandemia es que el virus que la produce contamina antes que la persona tenga síntomas. Por lo tanto, quien lo lleva lo dispersa y expande antes de percatarse que lo posee. Eso hace dificultoso su control y le permite al mismo difuminarse por todo el territorio. Desde el comienzo de esta catástrofe, el virus tuvo una mutación que lo hizo más contagioso y menos letal. Por lo tanto, ya que se avisaron en el horizonte las vacunas, deberíamos adherir con fuerza y responsabilidad a las medidas y normas sanitarias vigentes. Porque si seguimos ignorando estas normas, solo nos quedará hacer un inventario de las retailas de discurso. Hoy la ciencia, los científicos y estudiosos se interesan enormemente por la aceleración más allá de sus capacidades humanas, por la ingravidez, por la travesía de los espacios y los tiempos naturales, por la superación de los ritmos cósmicos, pero también por la desintegración, la fisión, la explosión y las catástrofes. Esta realidad que hoy nos interpela, nos pone en la terrible disyuntiva de que la incertidumbre cubra con una calígene nebulosa nuestros destinos. Esta Facultad de Ciencias Médicas los recibió con espíritu abierto, interés académico y absoluta entrega. Sus autoridades, sus docentes, se preocuparon por el humanismo, por la investigación el debate y la excelencia académica. Queremos honrar a sus padres por el gran esfuerzo, afecto, esperanzas y anhelos propios no cumplidos que depositaron en ustedes, que son su más preciado tesoro. Queridos egresados, familia, les deseo un venturoso futuro desde esta gloriosa universidad, la más antigua de nuestro país y una de las más antiguas de América. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, señor Decano, por sus afectuosas palabras. Seguidamente, se procederá a tomar juramento a los nuevos egresados. Una vez que haya concluido la lectura, de la fórmula de juramento, los egresados deberán activar sus micrófonos y responder con voz fuerte y clara, si sí, juro o si sí, me comprometo. Cuando lo disponga, señor decano. No se escucha. Tiene el audio apagado, señor decano. Bueno, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas, fórmula título de grado. Señoras y señores, con la autoridad nacional que invisto, la Universidad Nacional de Córdoba les hace entrega por mi intermedio del título que acredita la suficiencia de la profesión que han elegido y que desde hoy pueden ejercer en todo el territorio de la nación argentina y que fruto del esfuerzo de toda la comunidad promete a su servicio. Por ello, esta Universidad Nacional de Córdoba les pide juramento o compromiso por la fórmula que hayan elegido. A. Ah, ¿Juran por Dios, por la patria, por estos santos evangelios y por su honor? B. ¿Juran por Dios, por la patria y por su honor? C. ¿Juran por la patria y por su honor? D. ¿Juran por su honor? E. ¿Juran o se comprometen a consagrar su vida al servicio de la humanidad? ¿Ejercer su profesión dignamente y a conciencia? ¿Velar solícitamente y ante todo por la salud de sus pacientes? ¿Comprender y respetar su autonomía, guardando y respetando los secretos a ustedes confiados, aún después de que el paciente haya muerto? ¿Velar con el máximo respeto por la vida humana desde sus comienzos, aún bajo amenaza? ¿Y trabajar para que el conocimiento sea empleado en forma socialmente responsable, y no usar a la educación para ningún fin encaminado a dañar a seres humanos o a su entorno, considerando antes de actuar las implicancias éticas de su trabajo, mantener incólume por todos los conceptos y medios a su alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, otorgar a sus maestros la gratitud y el respeto que se merecen, considerar como hermanos a sus colegas, Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalidades, razas y rangos sociales, evitando que se interpongan entre sus deberes profesionales y el de sus pacientes. Que sus prácticas profesionales y académicas estén al servicio de la justicia, la igualdad social y los valores democráticos de nuestra comunidad, promoviendo el respeto por la Constitución Nacional y los Derechos Humanos. Hacer uso racional, justo y éticamente fundamentado de los avances científicos, velando por su accesibilidad con equidad. Defender la educación pública y gratuita, colaborando en cuenta fuera necesario con la Universidad Nacional de Córdoba, respetando los principios esenciales planteados en nuestra histórica reforma, Universitaria del 18, plasmados en nuestros estatutos y reglamentaciones vigentes? Respondan, sí juro, sí me comprometo. Sí, juro, sí, juro. comprometo. no, no, juro, no, no, no, no, juro. no, no,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 Bueno, listo. ¡Sinultaciones! ¡Sinultaciones! ¡Sinultaciones! Continuación. A tenemos el himno universitario Gaudiamos Igít interpretado por el coro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ajá, ah, espérate. Al finalizar, podrá verse la nómina de los flamantes egresados. De esta forma, damos por concluido el presente acto académico. Queremos felicitar a todos los egresados y desearles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que hoy comienza. Son los deseos de toda la comunidad universitaria. Les damos las gracias por su presencia y atención. ¿Parezco? Muchas gracias. Pueden desconectarse. Gracias. gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao.